Entonces, esto es básicamente lo que refiere a lo que es un microprocesador. Ahora, si hablamos de un microprocesador, también estamos hablando de un microcontrolador. ¿Por qué? Porque ya habíamos comentado que dentro de un microcontrolador hay un microprocesador. Entonces, todas estas características que comentamos también impactan en el microcontrolador. La única diferencia que hacemos entre microprocesador y microcontrolador es que el microprocesador por sí solo no puede operar. Y el microcontrolador, como tiene todo integrado, pues él puede trabajar sin ningún problema. ¿sí? Esa es la diferencia así, este, más este, relevante que podemos decir entre ellos dos. Aparte, obviamente, de las características de velocidad, etcétera, pero eso ya es dependiendo del dispositivo que nosotros elijamos. ¿Alguna pregunta, duda? Hasta aquí. No, profe. No, profe. No, profe. Bien, entonces continuamos. Como ya he sabido, eh, cuando se diseñan sistemas digitales o se diseñan este, dispositivos electrónicos que tratan de ser inteligentes, pues normalmente tratan de hacer que todo se parezca a la forma en que funciona el ser humano y prueba de ello es el mismo microprocesador cómo se está haciendo su orientación eh, nosotros para poder funcionar requerimos de un cerebro y normalmente siempre hacemos referencia que el cerebro de una computadora pues es el microprocesador o que el cerebro de un sistema digital es el propio microprocesador Cosa que es cierta. Y en nosotros, la parte importante que nosotros tenemos también, pues es el cerebro, que sería nuestro microprocesador. Así en, en una forma analógica, ¿no? Ahora, ¿cómo opera nuestro cerebro? Básicamente, pues obviamente para poder interactuar, ¿qué requiere? Pues requiere de memorias RAM de memoria ROM, ¿sí? Y también el sistema digital requiere de lo mismo. Obviamente, en nuestro caso, no le llamamos memoria RAM ni memoria ROM, sino le vamos llamando de otra forma. Por ejemplo, tenemos una memoria del recuerdo. Tenemos una memoria temporal. Y tenemos una memoria instantánea. En este caso, la memoria instantánea haría referencia a la memoria caché la memoria temporal haría referencia a la memoria RAM. Y la memoria del recuerdo haría referencia a la memoria ROM. Que son memorias que hemos estado comentando que necesita el microprocesador para poder trabajar. Entonces cuando ustedes realizan una comunicación con alguien, eh, la memoria instantánea es la que está trabajando normalmente. Tienes las ideas en ese momento. Si no la estás usando, la pasas a la temporal y ahí las tienes y las sacas de vez en cuando. Pero siempre tienes la memoria instantánea en ese momento trabajando. Cuando ya no requieres tanto la información o algo que te dijeron, eh, este, lo necesitas almacenar porque entonces la llevas a la memoria del al recuerdo. Y es exactamente el mismo funcionamiento que tiene un sistema digital, el microprocesador en un sistema digital. Es la misma interacción y la misma forma de usar la memoria. Obviamente nosotros, eh, como humanos, también requerimos de memorias externas. Esas memorias externas que normalmente nosotros usamos, pues están basadas en qué cosa. Pues en este momento, en todos los videos que ustedes ven en los, en, el, en las redes sociales, esa es una forma de tener una memoria de tipo ROM, porque es una información que está ahí. Pero también pudiera ser una tipo flash, porque esa información que en un momento está y luego ya está, la borran. ¿sí? Pero es una forma de tener memorias externas. Podríamos decir que los libros es un tipo de memoria ROM, porque está la información allá y ahí está impresa, yo solamente la accedo para leer. Y en el caso de tener una libreta y estar anotando apuntes, pues eso para mí sería mi memoria RAM, ya que yo escribo y puedo borrar. Ahora, esta memoria RAM que tengo como libreta, la información queda ahí almacenada. Si yo ya no la borro, entonces ya se podría compartir, comportar como una memoria RAM del tipo no volátil que con el tiempo posiblemente se deteriore la libreta, porque va a estar en función de que aunque lo escribieron, es un tipo de pluma que a lo mejor se, se borra o se, se altera, y a lo mejor con el tiempo ya no, ya no se vea bien. En el caso de una memoria dinámica, digo, en una memoria este, no volátil, podría pasar lo mismo. La memoria RAM no volátil tiene una batería, y con el tiempo esa batería, si se llega a descargar, pues entonces la información se borra. Entonces, observese cómo la analogía que se tiene entre la forma en que actuamos los humanos y la forma en que se diseña un sistema digital es muy similar. ¿sí? Y, la, y la prueba de ello también es que en la actualidad estamos usando sistemas difusos, sistemas neuronales, sistemas neurodifusos, incluso sistemas con algoritmos genéticos. Todo ese tipo de conceptos está enfocado al ser humano, pero ahora se está de, tratando de llevar a implementar en las cuestiones de electrónica. Lo último que ustedes me imagino que vieron era el robot, ese humano que acaban de sacar por ahí, que tiene una inteligencia suficiente como para interactuar. ¿sí? Todavía le falta mucho, pero pues por lo menos ya tiene una interacción y están tratando de hacerlo a que se parezca al humano y se desempeñe como si fuera un humano. Entonces, en un sistema digital eh, tenemos periféricos. Los periféricos son todos los componentes que te conectan ya sea a la tarjeta digital donde está el microprocesador o los periféricos también se le conocen a los elementos que están interactuando con el microprocesador. En las cuestiones de un humano, pues, sus periféricos, ¿cuáles serían? Pues, sus manos, sus vistas, su, su, su sentido del gusto, su sentido de, de, de, este, de tacto, ¿sí? este, audio, y todos todo, todo esos son periféricos. Y todos esos son importantes para el cerebro, para poder tener información de lo que está pasando en el mundo real. Sin esas... Eh, partes o miembros del cuerpo humano, simplemente el cerebro no sirve para nada, no puede hacer nada, ni puede tomar decisiones. Ya que quienes toman las decisiones son otras partes, pero él es el que manda a decirles qué es lo que tienen que hacer. Entonces, fíjense que en un sistema digital pasa lo mismo. Si tenemos el puro circuito integrado y no le pongo sus elementos para que pueda trabajar, el micro no hace nada. Le puedo poner alimentación, pero pues no va a hacer nada porque no tiene quien le proporcione el programa para poder funcionar. Entonces, la analogía está perfectamente bien realizada entre lo que, cómo lo hacen los humanos y cómo lo hace un sistema digital. Entonces ya partiendo de esto, al tener una computadora, pues obviamente tenemos un sistema basado en un microprocesador con todos los dispositivos este, de entrada, salida y memoria para poder realizar una tarea. Los bloques principales que debe tener un sistema digital mínimo son estos que estamos viendo aquí un bloque de control, el propio CPU, que es la unidad de procesamiento central o el microprocesador, la memoria, que esta memoria puede ser RAM, puede ser ROM, y el sistema de entradas y salidas. ¿Sí? Ahora, para que ellos interactúen, ¿cómo interactúa el cuerpo humano con, toda la informa con todas sus partes que integra el cuerpo humano, el cerebro? ¿Cómo interactúa? Pues obviamente a través de impulsos eléctricos. Estos impulsos eléctricos le hacen llegar información al cerebro, ¿sí? Y con ello tengo la interacción entre el cerebro y cada uno de los componentes. Bueno, entonces en este caso para que el sistema se pueda conectar, ¿sí? ¿Qué necesito yo? Pues un esquema de buses. Y ese esquema de buses me va a permitir interconectarme con cada una de las partes que integra mi sistema digital. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, un comentario, duda. Ninguna, más Bien, entonces ahora... ¿Cuáles son los tres buses principales que debe tener un sistema digital? Pues en este caso, tendríamos el bus de direcciones, ¿sí? que debe ir conectado a cada uno de los componentes que integren la tarjeta digital con el microprocesador, para que el dispositivo pueda leer o saber a qué dispositivo dirigirse. Si alguien sabe, ha escuchado qué cosa es el bus de direcciones, Ah, uh, sí, técnicamente creo que va relacionado con la memoria RAM, ¿no? Donde se encuentra la ubicación donde está un dato en específico que requiere el microprocesador para poder realizar una ID chat, Ok. ¿Alguien más? Pues según tengo entendido, es el medio donde viaja la información eh, y que, que va directamente de, de, del sistema a la aplicación que se quiere emplear. Bien, es, no es donde viaja la información, es donde viaja la dirección. Ojo con eso. ¿eh? O sea, cada uno de estos tiene una dirección. Por ejemplo, si yo le pongo que este tiene la dirección 1, ¿sí? 1, y este tiene la dirección 2, y este tiene la dirección 3, el microprocesador sabe que si yo le digo, manda mi información a la dirección 1, primero va a direccionar y se va a conectar a este bus, ¿no? A este. Y en ese momento ya lo tengo direccionado. En cuanto lo tengo direccionado, entonces ahora sí, a través del bus de datos, puedo interactuar y mandar la información. O sea, el encargado de mandar la información es el bus de datos. Sí. El bus de direcciones es el encargado de llevar la dirección del elemento o de obtener la dirección del elemento y el bus de datos es el encargado de llevar la información que se quiera o traer la información. Ya que puede mandar el CPU información a un elemento de salida o puede leer la información desde un elemento de salida para procesar la información y luego tomar una decisión de lo que quiere hacer. Pero para saber cuál es el dispositivo que tiene que estar trabajando, entonces requiere de un bus de control. Y ese bus de control es el que le va a indicar a cada uno de esos componentes quién trabaja y quién no. Porque entonces ya podemos empezar a decir cuál voy a leer o cuál voy a escribir. Y entonces estos tres buses de control son los necesarios para poder diseñar un sistema digital mínimo basado en un microprocesador. Por ejemplo aquí, bueno, vamos a borrar esto. si ustedes tienen un microprocesador tienen el micro y tienes dos memorias mínimo para que pueda trabajar este microprocesador tú vas a tener una ROM y vas a tener una RAM para poder operarlas Primero necesitamos saber de cuántos bits es cada elemento. Y en función de eso, pues tengo un sistema de n cantidad de bits. Ustedes tienen una computadora de 64 bits. Quiere decir que los elementos manejan 64 bits cada uno de ellos. Un sistema mínimo básico puede ser de 8 bits. Eso quiere decir que físicamente el microprocesador tiene 8 pines físicos. Que serían 8 bits. Y estamos hablando entonces que el sistema es de un byte. Porque es un grupo de 8 bits. Cuando yo me refiero a un grupo a un grupo de 4 bits, entonces yo lo conozco como nible. Nibble. Cuando es 4 bits. Y cuando es más de 8 bits. Entonces, yo me estoy refiriendo a lo que es una palabra. En ese contexto, nos tenemos que dirigir o, o referir cuando hacemos el diseño de un sistema digital. Entonces, ¿de cuántos bytes es tu sistema? No, pues de dos, tres bytes. Eso implicaría que si hablamos de, de 3 bytes, entonces estamos hablando de cuántos bits. Pues simplemente si cada byte es de 8 bits, pues entonces estamos hablando de 24 bits. En su caso, si su computadora es de 64 bits, ¿de cuántos bytes estamos hablando? 8. De 8, sí. Entonces, ese es el contexto que nos tenemos que ir moviendo cuando estamos manejando o diseñando un sistema digital. Ahora bien, si yo dije que mi microprocesador es de 8 bits, entonces, mi ROM, en este caso básica, debería ser también de 8 bits. Debe, físicamente debería tener 8 pines. Y la RAM, lo mismo. Físicos. Para que yo lo pueda conectar a mi bus de datos. Entonces, normalmente la forma de representarlo es, le ponen una diagonal y le ponen que es 8. Eso indicaría que el bus es de 8-bit. ¿sí? Pero este es el de datos. Este es el bus de datos. Me falta llegar a los dispositivos para poder determinar la posición en la que voy a estar trabajando yo con esas memorias. En este caso, si yo digo que voy a usar una memoria ROM que sea de 512 bytes, y la memoria RAM que sea de 512 bytes. Entonces mi sistema. Si yo uno. Esas dos memorias. La capacidad máxima que voy a tener es de. 1024 posiciones de memoria. Donde la mitad pertenece a la ROM. Y la otra mitad pertenece a la RAM. Si eso es cierto. ¿Cuántas líneas de direccionamiento necesito para poder leer. Estas dos memorias. Eso en sistemas digitales uno. Imagino que vieron cómo hacer un banco de memorias. ¿Alguien se acuerda? ¿O cuántas líneas de direcciones puedo tener? ¿Necesito yo para poder direccionar 1024 posiciones? ¿O direccionar un kilobyte? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No, profe. Esto está ligado con este, esta ecuación que ustedes ya la conocen: ¿no? con 2 a la n. Matemáticamente, yo puedo sacar, obtener el logaritmo de 1024 y el logaritmo de 2 a la n. Pues obviamente, ese logaritmo se va, se puede eliminar para poder obtener el valor de n. Y entonces ese valor de n me estaría dado por el logaritmo de 1024 entre el logaritmo de 2, ¿no? De otra forma, eso sería matemáticamente. De otra forma, yo lo que puedo hacer es, ¿qué valor necesito de n para que me dé 1024? Si lo quisieran ver así. ¿Qué valor sería para que me dé 1024? ¿Cuánto debe valer n? ¿Sería 10? 10, sí. Esto significaría que yo necesito 10 líneas físicas en el microcontrol microprocesador para poder direccionar a estos dos dispositivos. Entonces, físicamente el micro debe tener 10 líneas. Igual que este. Igual que este, ¿Sí? obviamente, esto se lo pongo aquí directamente. Pero esto tendría que venir con un decodificador. Ya me imagino que ustedes vieron por ahí Este. ese, sistema, ese tipo de sistema digital. Le va a un decodificador que es el que va conectado también al micro para poder direccionar estos bloques de memoria. Y aparte, me faltaría la señal de control y la señal de control es la que le va a ir diciendo a los componentes quién tiene que trabajar en un dado momento. Entonces ya tengo mi sistema basado en un esquema de buses. sí, Interconectado. Y ahora sí, ya puedo leer a la memoria ROM y puedo leer o escribir a la memoria RAM. Pero no puede sacar ni una información al exterior del micro porque falta un elemento. Ahora, en este caso, si yo ya tengo que n es igual a 10, aquí en este caso el sistema ya está cerrado. ¿Por qué? Porque ya están ocupadas todas las direcciones. Ya no le puedo agregar nada más, a menos que yo rediseñe y aumente el número de direcciones para poder conectar otro elemento. En este caso, si ahora vamos al revés, si yo le aumento un bit más y digo n es igual a 11, ¿Cuánto me daría ahora el número de direccionamiento que puedo realizar si yo hago 2 a la 11, por ejemplo? ¿2048? 2048, sí. Eso implicaría que ya doble tie, Con un solo bit que haya aumentado, yo ya aumenté la capacidad de direccionamiento. Ahora me fui a 2 kilos prácticamente. sí. Y ahora sí tengo disponibilidad. Obviamente aquí el microprocesador debería tener un pin más, junto con los elementos que yo tengo en el sistema. Y en ese contexto, ahora sí, yo puedo agregar un elemento más que puede ser un dispositivo de entrada y salidas. ¿Sí? Y obviamente esté conectado al bus de datos para empezar. Y luego conectado a mi bus de direcciones también. Y conectado a mi bus de control. Y ahí tengo ya anexado. Y a este dispositivo de entrada-salida, dependiendo lo que sea, le puedo agregar una dirección. ¿Sí? Como nada más es entrada-salida, pues entonces este sería, si me quedé en la 1024, obviamente cuando trabajamos la memoria, dices, la primera memoria está de 0 ¿sí? a 511, ¿no? Para hacer los 512. Y luego la otra sería de los 512 a 1023. Entonces va a ir desde la 0 hasta la 1023. Porque este 0 también se considera. En total serían 1024 posiciones las que puede direccionar ahí. Entonces, ¿cómo sabe en qué parte está el dispositivo trabajando en un dado momento? Bueno, si estoy de la 0 a la 511, quiere decir que estoy en la ROM. Si estoy de la 512 a la 1023, significa que estoy en la RAM. Y si estoy en la 1024, ¿sí? como ahora puedo direccionar 2048, en la 1024 significaría que estoy en el dispositivo de entrada-salida. Entonces ya puedo yo agregar más componentes porque tengo ya más direcciones con un solo bit. Ya le agregué un kilo más. Entonces ya puedo poner otros componentes, le puedo agregar un display, le puedo agregar lo mejor... este una otra memoria, lo que ustedes quieran. Pero cada uno de esos dispositivos debe tener una dirección específica y que esté dentro del banco de direccionamiento del microprocesador para que él pueda saber a qué dispositivo se va a dirigir. ¿Sí? Esa es la importancia que tiene. Ahora, en base a esto, este diseño que tenemos aquí de este sistema mínimo, este sistema mínimo, todo eso, si lo metemos dentro de otro dispositivo que es el microcontrolador, pues esa es la diferencia que tendríamos entre un microcontrolador y un microprocesador. El microcontrolador tiene todo para trabajar. Ya está diseñado. ¿sí? Mientras que el microprocesador lo estamos viendo. Este microprocesador requiere de todos esos elementos para poder trabajar. Esa sería la, diferen la diferencia eh, significativa que tiene un microcontrolador con un microprocesador. Pero okay. nos damos cuenta que un microcontrolador. En su interior tiene a un microprocesador. Entonces si mi sistema ya está cerrado. ¿sí? Pues eso se convierte en un microcontrolador. Es una arquitectura cerrada. Mientras que acabamos de ver. Que una arquitectura abierta. Basada en un microprocesador. Yo puedo agregarle más cantidad de pines. A las direcciones. Y entonces puedo agregar más componentes. Una vez que está dentro del microcontrolador. Yo ya no le puedo agregar. Nada. Sí. ¿Preguntas? Hasta aquí. Eh, o sea que el microprocesador es el que se va a, a encargar de, de agregar más pines para poder hacer el, la función y el microcontrolador es un conjunto que lleva integrado un microprocesador. Así es, pero el microprocesador no le vas a agregar más pines, el microprocesador ya los trae. No, sí, pero como dijo usted, a, a lo que se le va a agregar más pines, ya no lo puedo hacer... Eh, ah, le tengo en la punta de la lengua. Ya no se puede mover. No, no, ya no. Tú, si tú compras un microprocesador, el microprocesador tiene unas características específicas y una de ellas son cuántas direcciones puede tener. O puede, puede este, direccionar, ¿no? ¿Y cuántos datos tiene? Eso ya viene físico, ya viene por default, ya tiene N cantidad. Eso te lo dice el fabricante. O entonces sea, En base a eso, diseñas todo tu banco de componentes para poderlos direccionar. Entonces, si el microprocesador ya no tiene pines de dirección, no hay forma de que tú puedas direccionar otro componente. A menos que se hiciera un arreglo ya por hardware para poder tratar de direccionar. Pero ya se tendrían que hacer arreglos extras. Para poderlo hacer. ¿no? En el caso del microcontrolador. Como ya todo está integrado. Ya no le puedo mover nada. Ya, ya está este, hecho. ¿no? Ya toda la arquitectura interna. Está armada. Y está lista para usarse. Y ya no le puedo agregar nada. Porque todo está empaquetado. Mientras que en un microprocesador. Si lo tengo en este esquema. Yo puedo ir agregando cosas. Siempre y cuando hasta donde me lo permita, el propio microprocesador. No sé si eso queda claro para todos. Sí, profe. Sí, profe. Eh, ¿Sería la computadora el propio microcontrolador? Eh, si lo quieres ver así, sí. O sea, si tú lo metieras todo eso en un encapsulado, eso sería un microcontrolador, de manera contextual, ¿no? Claro, claro. Obviamente, este, un microcontrolador con esas características, pues sí valdría un buen billete. Imagínate que tuvieras ahí dentro tus 32 GB de, de memoria RAM, tu estado sólido de tanto. O sea, sería, un, sería prácticamente un sistema cerrado, pero una computadora. ¿no? Uh -huh. Bien, ahora... Eh, Ok, entonces los esquemas básicos son esos tres buses de direcciones necesarios junto con un esquema mismo que es este de control, CPU, memoria y sistema de entrada salida. Eso es lo que siempre va a tener sus tarjetas digitales que estén basadas en algún microprocesador. ¿Sí? Entonces. Si nosotros analizamos a lo que es la computadora, el computador, o lo que sea, que procese información, de manera general vamos a tener el sistema de buses, mi dispositivo de entrada y salida, mis memorias y el propio CPU. Eso es lo que debe contener, algo que compute o que procese información. Puede ser una computadora o pudiera ser una tarjeta digital que haga lo mismo que la computadora, excepto que no tenga un teclado, que no tenga un mouse y que no tenga un monitor o una pantalla. Solamente la tarjeta digital que haga todo el procesamiento. sí, Como muchas veces se las van a encontrar. Ahora bien, si nosotros analizamos cada una de esas partes que integra a, este, a esta computadora o a este computador, pues si hablamos del propio CPU o del propio microprocesador, la arquitectura interna del microprocesador, pues obviamente también está formada por una serie de interconexiones internas y eh, tiene registros, unidades de control y la, o, y la unidad aritmética lógica, que es la fundamental para poder desarrollar todas las operaciones matemáticas básicas en el CPU. Si nos vamos a cada uno de estos registros, eh, desde el punto de vista digital, pues cuando llevaron digitales uno se supone que vieron cómo hacer un registro ¿no? o cómo hacer una aritmética lógica. La unidad aritmética lógica básicamente puede ser... Eh, eh, si hicieron ustedes una práctica de un sumador o medio sumador, pues eso lo hicieron cuando pusieron ustedes su tabla de verdad y decías que pongo A más B, si hay acarreo o no hay acarreo, y cuánto me da el resultado de la suma, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que estaba en una tabla de verdad se llevaba a una circuitería lógica y se implementaba lo que era un sumador. Si nos vamos a más atrás, cada uno de esos integrados que usaron Está formado por transistores y diodos. Y entonces lo que tenemos es un conjunto de diodes y transistores. Que están haciendo esa operación de suma. ¿sí? Sin embargo, cuando ya hacen una unidad aritmética lógica. Pues ya tenían eh, o usaban un integrado. Que era el 74183, Que es una ALU de 4 bits. O podías diseñarla con pura circuitería lógica. Para poder realizar este dispositivo de unidad aritmética lógica. Ahora lo conocemos como ALU. Y ahora lo vamos a manejar como un bloque que sabemos que hace operaciones aritméticas lógicas. Se supone que la parte de diseño pues, ya la pasaron en su momento y la tuvieron que haber realizado ¿no? como una parte de una, de una práctica, ya sea simulada o implementada. Ahora bien, si nos vamos a la unidad de control. Esa unidad de control es muy importante porque es la que nos va, se va a encargar de los decodificadores de los registros que tiene internamente el propio microprocesador para poder llevar a cabo todo el control y toda la secuencia que hace las operaciones a través de su programa fuentes, el microprocesador. Entonces, si vamos desglosando cada uno de ellos, cada uno de estos bloques, lógica, secuencial la memoria de control, pues son, son todos son dispositivos secuenciales lógicos que en un dado momento ustedes vieron a través de los multiplexores, de codificadores, este, de multiplexores, codificadores, flip-flop y todas las compuertas. ¿Por qué? Porque un registro es un conjunto de n cantidad de flip-flop, ya que sabemos que el flip-flop es el que puede almacenar la unidad más pequeña de un sistema digital, que es un solo bit. Entonces, si yo quiero un registro de 8 bits implicaría que tengo que poner 8 flip flop interconectados para poder hacer un registro de 8 bits. Si lo quieres de 64 bits, entonces tendrás que poner 64 flip flop conectados para tener un registro de 64 bits. Obviamente ya no lo manejamos a nivel flip-flop, sino lo manejamos a nivel un nombre. Nosotros lo vamos a estar manejando con un nombre o como nombre de registro. ¿Y ya cuántos bits es? Bueno, pues ya es en de función del microprocesador. Pero ya no, ya no usaremos internamente cómo está formado. Y supone que esa fase ya se, ya se hizo. Entonces ahora manejaremos los bloques como tal. ¿Sí? Ahora bien, eh, todo microprocesador en su arquitectura interna tiene elementos básicos. La mayoría de los microprocesadores tienen casi los mismos elementos básicos, que son los siguientes. ¿Sí? Como primer punto tenemos la ALU que es la unidad aritmética lógica. es algo como se los dije, ya la vieron por ahí, la, a lo mejor la diseñaron y la armaron, etc., pero ahora la manejamos como ALU. Y es el que se encarga de hacer las operaciones lógicas y aritméticas. Y siempre va a tener un registro auxiliar, que es el acumulador. Ese acumulador algunas veces se conoce como A, en el caso de, por ejemplo, de Intel, en el caso de los PIC lo conocen como W. Es una letra, ¿sí?, pero la función es la misma en ambos casos. Es auxiliar a la unidad aritmética lógica a realizar las operaciones que lleve a cabo. Luego tenemos el registro de instrucción. Ese registro de instrucción es el único registro que tiene el microprocesador para saber qué es lo que está pasando con las operaciones. Es decir, a través de este registro el sabe, dice si el acarreo fue cero o no fue cero. Dice pues el acarreo. Entonces es una bandera. O Es un bit que le indica que el acarreo fue diferente de cero o que el acarreo fue cero. ¿sí? O que el resultado de la operación fue cero, pues con cero. Si hay acarreo, pues no hay acarreo. Si la operación aritmética es este, positiva o negativa, pues esa es la de signo. ¿sí? Y a través de esa bandera, el microprocesador sabe si el resultado fue positivo o fue negativo que el número que se produjo fue par o fue impar. Bueno, también a través de una bandera, él sabe que el número de la operación que se obtuvo fue par o fue, o fue impar. Entonces, así a través de estos, estas variables, que normalmente se le conoce como flag o banderas, el microprocesador se va enterando de lo que está sucediendo. Y en un dado momento a mí, estas banderas como programador me van a servir porque yo puedo determinar o puedo tomar una decisión, yo puedo decir, oye, si el resultado de la operación fue negativo, quiero que hagas esto. En caso contrario, quiero que hagas el otro. O si el resultado de la operación fue cero, quiero que lo almacenes aquí. En caso contrario, quiero que saques el dato. entonces pues Son situaciones que como programador me van a servir para que yo pueda tomar decisiones. Pero también estas informaciones que me da este registro de estados, le sirven al microprocesador para saber qué es lo que está sucediendo con lo que está haciendo en ese momento. Entonces, Una vez que ya se tienen las operaciones, yo puedo ocupar al registro de propósito general para almacenar momentáneamente el resultado que se obtiene del ALU, si así lo quisiera. Entonces lo almaceno en un registro de propósito general, lo tengo ahí mientras lo estoy ocupando y entonces puedo estar interactuando entre la ALU y el registro de propósito general. Inmediatamente tengo también un contador de programas. Este contador de programas es el que va dándome a mí la secuencia de dónde, cuáles son los códigos que se están ejecutando. Entonces, si yo empiezo en una posición 00, que es la inicial, y ejecuto alguna instrucción, el contador de programa inmediatamente se posiciona ¿sí? y me dice dónde voy. Este contador no hace un conteo creciente, es decir, no va de 0, 1, 2, 3, no. Va contando en función del tamaño de la instrucción. Es decir, si una instrucción vale 2 bytes, quiere decir que la siguiente cuenta sería 2. Si la otra instrucción que va a ejecutar vale 3 bytes, entonces la siguiente sería 5. Y eso es lo que me va apuntando a mí el contador, me va indicando de cuánto es la instrucción y va contando la, capa, la cantidad de instrucciones que va ejecutando. Luego tenemos el registro de instrucción, que básicamente este lo que va a hacer es decodificar todo lo que yo le dé a través de un programa fuente. Entonces, para mí es entendible decirle, a través de un ensamblador, por ejemplo, usar el mnemónico MOVE, que indic indicaría mover. Si yo le digo, oye, ¿sabes qué? Muévele la información de B, A, para mí esto es entendible, pero no para la máquina. La máquina lo que va a sacar es, a ver, ¿cuál es el código de operación de esa instrucción? No, pues vale tanto, vale tanto. Entonces, este registro le está decodificando la información al procesador para que él interprete esos códigos y sepa que yo lo que quiero hacer es mover un dato de B a A. Luego tenemos la lógica de control, que es la que se va a encargar de tener toda la secuencia y temporizado de todo lo que está pasando en todos los registros internos del microprocesador y todo esto funciona de manera sincrónica y los registros intermedios que tenemos aquí básicamente me van a servir a mí para poderme comunicar con el exterior es decir, ya con la memoria RAM, con la memoria ROM y con todos los elementos que requiere el microprocesador para poder trabajar esto es básicamente lo que contiene un microprocesador en la mayoría de los casos y son los bloques esenciales que se van a encontrar. Si ustedes buscan un diagrama de, este, de bloques de un microprocesador más nuevo, se lo van a encontrar, se van a dar cuenta que existen este tipo de, de, de bloques inmersos, más otros más que puedan tener porque eso va a estar en función del diseño del propio microprocesador, incluso del propio fabricante. Sí. No sé si tengan alguna pregunta o duda hasta aquí. Ah, una pregunta. Eh, básicamente, en el, lo que es en el registro de instrucciones, el bloque verde que tiene el acrónimo OIR, este tiene instrucciones pero ya propias del microprocesador, ¿no? O sea, va dependiendo según el tipo de fabricante. Van a ir ah. variando las instrucciones neumónicas, ¿no? Ok, no es que las tenga, sino que las interpreta, ¿no? En función del fabricante. O sea, si yo le pongo un mnemónico que no, que no maneja, pues obviamente no lo va a interpretar porque no forma parte de su sede de instrucciones que ya previamente puede interpretar el propio microprocesador, ¿no? O sea que tiene que estar en el rango de lo que está por, ahora sí, por default. Pues no por default, sino ya está definido para el microprocesador, ¿no? Yo te puedo decir, no, este microprocesador este, tiene 80 instrucciones. Esas 80 instrucciones las conoce bien este registro de instrucción. Pero si yo pongo otras instrucciones que no son parte de ese set de instrucciones de este microprocesador, pues simplemente te las va a marcar por error porque no las reconoce. Sí, okay. ¿Y esas instrucciones se este, dan este, en el lenguaje ensamblador o en el lenguaje de programación que se, en este caso C? Tú, las, tú se las vas a dar en, en C o en ensamblador, pero él va a hacer el trabajo de hacer toda la interpretación. Una vez que ustedes compilan, acuérdense que compilan, se genera un lenguaje máquina y ese lenguaje máquina es el que pasa a este registro de instrucción. Y es donde interpreta todo ese lenguaje de máquina para decirle al procesador qué es lo que tú quieres hacer. ¿no? Si tú manejas en C, ¿no? pues yo voy a poner un IF. Bueno, f if al momento de compilar, se baja un lenguaje de máquina. Ese lenguaje de máquina va a pasar por este registro de instrucción y este registro de instrucción va a decodificar eh, ese dato para interpretarte este IF que tú le estás diciendo, ¿no? Siempre y cuando forme parte del conjunto, El conjunto de instrucciones del, del ciclo procesador. Sí, sí, claro. Claro. No sé si quede claro. Sí, sí, gracias. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Los demás... Pues nada más sería que lo que vamos a ver en programación, ahorita el set. Pero por ejemplo, para saber, este, ¿qué este por así decirlo, qué incluye nuestro microcontrolador, o sea, cuáles podemos ah, utilizar. Okay. Este ahí obviamente cuando ya decimos un número de un, una parte del dispositivo que vamos a manejar, nos dirigimos al fabricante y el fabricante me dice, mira, aquí están los datos eléctricos con los que está probado el microprocesador. Y aquí está la hoja de datos, donde está el set de instrucciones que maneja este microprocesador en específico. Entonces, Ajá. toda esa información nos la da el fabricante, ¿no? Sí, sí ok, gracias. O sea, una vez que tú decides qué elemento usar, pues te vas a la hoja del fabricante y ahí te va a dar todo lo necesario para poder configurar cada uno de estos registros, para poder configurar este, tu microprocesador, para poder saber cuáles son los las instrucciones que maneja. E incluso el fabricante a veces te la da en el lenguaje fuente, o sea, el que entendemos nosotros, y te pudiera dar el, la tabla de direccionamiento de cada uno de los bloques que tiene el microprocesador. Vuelvo a repetir, nosotros aquí, por ejemplo, nosotros manejamos aquí registro de estados, ¿ok? Yo así le puedo llamar SR y le puedo decir, muéveme al SR tal cosa, entonces por el nombre. Pero realmente esto tendría una dirección, es un bloque interno que tiene una dirección. Todos estos bloques que tienen aquí internamente o que se están mostrando internamente tienen una dirección, incluso todos los que estén aquí en el registro de propósito general. Entonces otra forma de manejar los datos es que yo me aprenda las direcciones o vea las direcciones y le diga, ¿sabes qué? Mándame a la dirección tal esta información. Mándame a la dirección tal esta información. Esa es otra alternativa que uno tiene si lo quieres manejar así. Pero si tú quieres manejar los nombres, por ejemplo, yo quiero a la ALU que me mandes el dato tal. Lo puedes manejar así sin ningún problema. Porque es una forma más entendible. Sin embargo, si tú manejas por direcciones todo, también te lo entiende el microprocesador porque él está basado a operar en base a direcciones. Ya lo que hace el, el decodificador de instrucciones es interpretar lo que yo le digo como un texto, él lo interpreta como una dirección. Entonces, siempre en la hoja de datos... El fabricante le va a dar las direcciones de todos los bloques que está manejando el microprocesador y le va a dar el set de instrucciones que ustedes quieren manejar. Entonces ya es opción del programador cómo quiera manejar la información. No sé si tengan alguna otra duda, pregunta. Pues creo que no. No. No. adelante. Bueno. Entonces nos veríamos mañana. Este, ya mañana veríamos otra cosa eh, importante y ya veríamos exactamente cómo trabaja todo esto en, de las instrucciones y cómo trabaja un microprocesador en forma. Ya utilizando todo esto que acabamos de ver. ahorita sí, Bien, pues si no hay más preguntas, dígame. Sería ya como ver el funcionamiento en conjunto. Así es. Ah, ok. Exacto. Cómo trabaja ya todo en conjunto para que vean cómo se hace transferencia desde el interior al exterior, cómo se busca un dato, cómo lo lee, cómo lo decodifica y cómo lo interpreta. ¿no? Ok. Claro, nosotros eso nos lo bypaseamos porque al final de cuentas yo nada más le digo programa y ejecuta y trabaja. Perfecto. Pero ya para entender más o menos cómo el análisis y en función de qué va las velocidades de operación y qué ventajas se tiene cuando se tiene este tipo de operaciones. Entonces pues es necesario conocer un poco de cómo se está trabajando internamente el dispositivo, ¿no? qué es lo que veríamos el día de mañana. Ok, perfecto. Bien, entonces nos vemos mañana. Que tengan buena tarde. Hasta luego.